Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a todos. Gracias por haberos sumado a esta quedada. Eh, contaros de Cordon Bleu. Bueno, pues la idea de Cordon Bleu eh, apareció en la universidad hace muchísimo tiempo, allá por el año 2003. Eh, yo estaba recién llegada a la universidad, eh, viví Cordon Bleu como proyecto cuando era nada, un germen. Eh, después he tenido la suerte de verlo crecer, nacer y ya después, muchísimo más tarde, de incorporarme al, al equipo de la escuela. Entonces, a mí, vivirlo como, como proyecto y después como realidad, pues la verdad es que me ha parecido algo muy interesante. Eh, ¿Cómo surge la escuela? Pues surge de la idea de dos instituciones, en principio bastante diferentes, como es la universidad y Cordón que era una escuela de, de cocina, pero que ambas dos tenían el mismo objetivo, que es formar y formar con la persona en el centro. Eh, Cordomble en ese sentido eh, ve muy necesario unirse al ámbito universitario y la escuela eh, comienza en el año 2011 con los cursos de cocina, pastelería y después se agrega eh, cocina española. Y nace también, eh, no solo con la filosofía de, de quedarnos ahí, en los cursos tradicionales de Cordon Bleu, sino de llevar la gastronomía también al ámbito universitario. Ese sueño se hace realidad un poquito más tarde, con el grado de gastronomía, y ya tenemos la suerte de que está la primera promoción en la calle, y los demás, los que vais a, hacer, vais a formar parte de la segunda y la tercera, pues supongo que alguno habrá por aquí también. Eh, deciros que para nosotros para la escuela como os he comentado es por supuesto el centro de la escuela es formar a, la, a todo el mundo en técnicas de cocina en eso os puede hablar mucho más el chef eh, pero para nosotros un elemento muy muy importante es que también eh, los alumnos le den importancia a formarse como, como personas eh, es esencial eh, que que tengan en cuenta cuánto de importantes son sus competencias, en este caso es lo central de, de esta asignatura, de, de, eh, eh, lo importante que son las competencias y habilidades para poder después desarrollar su trabajo. Eh, de eso somos conscientes en cuanto nos sumamos al mundo laboral, todos, en todos los ámbitos, no solo en el de la gastronomía, pero quizás bueno, en el ámbito de la gastronomía pues hasta ahora no se le había dado tanta importancia y desde la escuela sí hemos querido eh, tener eso como referente puesto que también es un referente de la Universidad Francisco de Vitoria y aquí somos LTV UFV al 50% o sea, no se nos olvida para nada eh, el sello universidad del que desde luego eh, estamos muy orgullosos y, y hacemos gala siempre de, de él ¿Qué más deciros? Bueno, pues que aparte la escuela por el grado tiene muchísima relación también con mentorías, Amada es mentora de, del grado de gastronomía, eh, otras personas del personal, María es también mentora del, del grado, con lo cual en ese sentido eh, no solamente es de boquilla el que, el que apostemos por las habilidades y competencias, sino que nos metemos, nunca mejor dicho, con las manos en la masa, incluso con gente que forma parte de nuestro personal para, para apoyar en esta formación.